with Ernesto, Hector and Vicente will be performing this lovely, lovely, lovely Boesianis. And it will be good, and I'm sure all the Spanish people while they're here, I will be here to meet them. Hello. Hermana Prisma. Oh, mi lado, como esas cartas escritas sin destinatario, como esas ciclogénesis explosivas en medio del verano, bajando mis mejillas a borbotones y sin descanso, una cascada limpia, pura, que desembocaba en mis labios. De barbulario. Tan desprevenido me ha pillado que no había un lugar donde mis lágrimas se uniesen en el húmedo brazo. Sin una mano amiga que las secase en su regazo, sin una voz tranquila que me susurrase: Relájate. Relájate. a mí ya me ha pasado. No eran lágrimas concebidas por estados alterados, eran secreciones curativas regando mis raíces con cuidado. Convoqué una reunión de emergencia. Todos metidos en un cuarto, discutiendo su existencia de alguna manera de arreglarlo, sin apenas darnos cuenta que la única solución es sonreír y aceptarlo. Y aunque no soy pudiente, actuando en estos casos, he nadado, he disfrutado y sobre todo no me he ahogado. Y estoy feliz porque he llorado. dejarlo no puedo seguir cantando con los ojos en papá. ¿Qué es lo que está pasando con este? ¿Qué es está pasando con este? ¿Alistme? No, no, quiero todo porque no no, no me bien la guitarra. Lo quiero todo para mí. Chao, ¿no? Well, we are Emanaprisma, we are doing Spanish poetry, and the next one is about the bullfighting. Again, it's the bullfighting and any animal cruelty. Tradición. provocas y tus orejas se quieren cortadas. En los bombos en platillos que aclaman violencia plasmada de los ojos inhumanos manos de Capernao Nicolás sin alma. Verdugo salta al ruedo, fácil la cara tapada, no repudia su trabajo y se alimenta de la matanza. y parte de este circo, sin voz, ni voto, ni nada, tu destino ha sido elegido y tu garganta atravesada. Ya naciste poesía. Yo, con aspiraciones de escritor. Tú, de deseos, mujer impía. Yo, por tus placeres, pecador. Tú, del libro, el último papel. Yo, la chusta del cigarro. Tú, esculpida, un fin arcilla. Yo, modelado en su ciudad, tú en la vida novicia, yo en la muerte veterano, tú la chispa que me enciende, yo incendiario propano, tú tornasolada ninfa, yo monocromático loro. Siempre llevas la voz cantante Yo, otro niño más del coro Tú, con ese porte de Frida Kahlo Yo, con los problemas de Alan Turin. Tú, manifestando a lo Yo, que siempre fui de Bakuni Tú, que en mis sueños se les Yo, que en los tuyos sufro de insomnio hecha de enriquecido uranio, yo de empobrecido plutonio, tú, el agua del manantial más profundo, yo el aceite menos refinado del mundo, aunque nos tachen de polos opuestos, yo sé que en tu superficie no me hundo. con gemidos it, it doesn't have to have ¿Acaso no los escucháis? que se cortan y sueños rotos y perdidos, de porcelana vieja estrellándose y corazones en mil trozos partidos. de países invadidos que arrastran los pies calzados y sus esperanzas a la altura de los tobillos, sin nada con lo que alimentar a sus hijos, lanzándose a la mar y al abismo, naufragando en una barca llamada Olvido para hacer callar a sus vacíos ombligos. Cantan los grillos, que los gorriones ya no están, ya se han ido, que su piar se convirtió en gran nidos, y los cuervos en los pechos atendidos, donde antes moraban nuestros latidos, y ahora solo queda un silencio herido. iba a decir nada os habéis vuelto todos como los ricos, sordos sin empatía sin amigos, con el mp 3 lleno y los corazones vacíos, sin una pizca de consenso Que ella va a ir a la soledad. sus propios ritmos convierte cualquier melodía en inolvidables himnos no necesita nada pues ella es el tú el comportamiento de su lado en los años del no no baila con nadie la música la leva en el aire, dando a su locura sentido, no pide permiso, ni sus instintos la controla, es libertad movimiento, pues ella baila sola. Thank you, everyone. sendas cadenas me atan, me retienen, me secuestran cada mañana, feroz campo de batalla, esta nuestra cama, sueños sobre nuestras cabezas silban como balas, no necesito mantas, yo me tapo con tu espalda, no necesito ventanas, pues no hay mejores pistas que las de tu alma, ¿Y para qué quiero morir? Si sí, en las manos de tus palmas Hasta esa hora maldita A la que suenan las campanas Y abandono mi refugio De poderosa calma A las trincheras A las trincheras A las trincheras, a las trincheras. y todos a la calma ¿De qué sirve esta guerra? Me pregunto en la margada No usaré la violencia Y una cosa tengo clara Mis armas serán mis rimas Y mi bandera tu mirada